De El tema de elecciones sindicales está bailado. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo se hace? Todo está arreglado. ¿Vale? Y aquí no hay, no hay cambio ninguno, ni inventos ninguno. De... ¿Eh? Sea, aquí la representación de los trabajadores se mide por dos partes. ¿Vale? Lo que son los comités o delegados de personal, dependiendo del número que tenga la sala, ¿Vale? Y luego hay otras facultades de los candidatos, que son representativas. ¿Vale? ¿eh? ¿Cuáles son los sindicatos representativos que hay? Dos. ¿Comisiones? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Hay más, a más sindicatos? Sí. ¿Tiene la garantía...? que la ley les da no no como derecho todo el mundo tenemos que hacerlo tenemos pero las empresas no tienen la obligación de darle lo que le tienen que dar a un comité de empresa o le tienen que, vale, que dar a los representantes de un sindicato representativo lo es cuando pasan los cuatro años se, ha, se hace abrao elis está el proceso, wow, como que... ¡Oh, el cómo es bravo elí, bravo elí. ¿Cómo marca la D. No hay otra, ¿eh? <risa> no, no. Son no. los sindicatos representativos, no son los sindicatos para... representativos, <muchas> pero luego por el resto de la ley